Hola muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo Y bueno, para cambiar un poquillo de escenario, pues nos hemos venido aquí al baño a, a grabar el vídeo Vosotros no lo veis, pero estoy sentado en lo que es el bidé Ahí podéis escuchar el agua eh, Yo creo que hay muy pocos baños hoy en día que, que tengan bidé y aunque, aunque es bastante útil si, si no tienes papel higiénico Y ahora con lo de la crisis del papel higiénico Pues bueno, es bastante, es bastante útil Pero la verdad es que yo no estoy acostumbrado a usarlo Y realmente no lo uso Pero la verdad es que Nuestros padres y nuestros abuelos, seguro que el bidé lo ha, han estado más acostumbrados a usarlos. Yo creo que es más higiénico el, el bidé en sí que, que el papel higiénico, porque claro, tú piensas que te limpias el culo con el papel higiénico, ¿no? Y dices tú, vale, yo he tocado, oh, yo qué sé, pues he tocado barro con la mano, ¿no? Y te vas a comer una hamburguesa. Eh, ¿Tú te limpiarías las manos? ¿Con un trozo de papel? ¿O te limpiarías las manos debajo del grifo? Piénsalo. Pues es igual co con el culo. Digo que eh, si tú te limpias el culo con papel higiénico, ¿eso es higiénico? Eh, realmente yo creo que no. Así que yo encontraría más higiénico limpiarte el culo con, con agua que, que con papel higiénico. Pero no sé, hemos tomado la costumbre de, de eso, de limpiarnos el, el culo con papel higiénico. Y esto de... <risa> de hacer de vientre sentado, eh, realmente no es una postura natural porque no, no te ayuda a, a evacuar, no realmente porque no estás haciendo, no puedes hacer tanta fuerza, pero, pero bueno, todo esto digamos que son cambios que ha hecho la sociedad con, con el paso del tiempo y nos hemos acostumbrado a hacerlo de esta manera. Puede que unos siglos después, eh, inventen una manera diferente de, de hacer estas cosas, de limpiar nuestro organismo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, a ver, no voy a hablar más del tema que todos sabemos porque es que está súper trillado y cada uno tiene su propia opinión y ya estoy un poco cansado. Llevo mucho tiempo en casa, porque al fin y al cabo son muchas horas después de, de trabajar. Eh, yo trabajo, hago teletrabajo, yo trabajo en remoto, entonces, pues, eh, cansa estar tantas horas delante de, del ordenador, eh, las ocho horas típicas, ¿no? Y después, pues, el tiempo que le eches tú al móvil o le eches a, a ver vídeos o a editar el propio vídeo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, ahora pocas cosas se puede hacer si no puedes salir a la calle. Y esto, bueno, pues va a ser unos cuantos días. Es lo que sí estuve viendo un documental de la peste negra que estaba interesante, ¿no? El, lo curioso de la peste negra es que también se originó en China, por lo que parece ser. Y por las pulgas y por la ruta de la seda y, y todo esto de los comerciantes, al final lo trajeron a Europa. Y el problema de, de la peste negra es que eso, que... Que, que mató a, a muchas personas y que además se detectaba 15 días después o así más o menos, Y si es lo que está pasando ahora mismo con, con esta epidemia, ¿no? Que se detecta muy tarde, entonces parece que no pasa nada y a los 15 días se empiezan a aparecer los síntomas y ya es demasiado grave o es demasiado tarde para, para tomar cartas en el asunto. Entonces, bueno, con la peste pasaba algo algo parecido y bueno, lo que hicieron es poner en cuarentena ¿qué es poner en cuarentena? pues como su nombre indica lo que hacían es que no dejaban entrar en el, en el puerto a los barcos hasta pasados 40 días para de esa manera pues saber si estaban enfermos o no y de esa manera pues no traían enfermos a, allí a, a la ciudad además eh, con los cuerpos de gente infectada eh, lo que hacían es incinerarlos. Luego también me mejoraron bastante eh, los saneamientos de las ciudades porque tener situaciones tan insalubres lo que provocaban eran infecciones, eran pues este tipo de enfermedades que es verdad que en países menos desarrollados o que no tienen estos sistemas de saneamiento que tenemos nosotros pues eh, pueden coger este tipo de enfermedades. Por ejemplo, el Ganges está súper super contaminado, porque incluso en la, en la India, sus, los muertos eh, lo echan lo echan al río, ¿no? Eh, como una... Es, es, un, es un ritual, ¿no? Pero, pero es bastante insalubre y hace que la, el agua donde beben y, donde, eh, se, y el agua donde se asean, pues esté contaminada. Y es verdad que... Consumir un agua que esté limpia y que no tenga ese tipo de enfermedades hace que, que podamos estar, estar más seguros. Y, y es algo que no nos damos cuenta. Y bueno, ahora con el tema este, lo único que podemos hacer es eso. Estar en casa e intentar tomar las mayores precauciones. Eh, creo que algunas cosas se están haciendo virales, para bien y otras cosas se están haciendo virales para mal, como el tema de, yo que sé, eh, salir a la calle y disfrutar disfrazado de dinosaurio. Pues a ver, te causa risa, pero no es para tomarlo a broma porque que, que, querríamos estar en la calle, pero no podemos porque nos toca hacer esto. Entonces, bueno, pues nada, tampoco voy a decir nada más porque vosotros ya sabéis la situación en la que estamos. Así que pues a esperar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.